Tengo el presentimiento de que todo esto es un plan de EOS que ha maquinado para quedarse con la herencia Cada paso Sorpresita oh. en el Yo quiero un millón ahora El resto cuando te haya librado del problema Cada paso